Subir salarios de manera generalizada y acorde con la subida del coste de la vida no solo es necesario, sino que además es posible. Los beneficios empresariales no se han resentido y, en nuestro país, las rentas del capital hoy en día siguen aumentando su diferencia respecto a las rentas del trabajo. Son quienes trabajan quienes más pierden una vez más con esta situación de crisis provocada por la inflación. Y en este escenario, sin embargo, la patronal está bloqueando buena parte de la negociación colectiva. Se opone a incrementar los salarios e incluir cláusulas de revisión salarial. Sin olvidar a los miles de trabajadoras y trabajadores que están hoy en día sin convenio colectivo en Euskadi, más de la mitad, cuando además ha quedado patente que los salarios no son los responsables, de esta desbocada inflación. Al contrario, casi el 85% del incremento de los precios es debido precisamente a los beneficios empresariales.